¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y creadora de la Academia Live Emprendedor, un espacio en donde enseño a emprendedores a vender de forma natural, diferente y sobre todo con su personalidad. Y precisamente de personalidad vamos a hablar en este vídeo. Quiero explicarte a qué me refiero cuando hablo de vender con tu propia personalidad. ¿Qué es lo que quiero decir con este concepto, con esta idea de ello? Vamos a hablar en este vídeo, pero antes quiero invitarte a que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal de YouTube, que presiones en la campanita y actives las notificaciones para estar al día de todos los vídeos que voy subiendo cada semana aquí a mi canal de YouTube, que no quiero que te pierdas ninguno de estos. Dicho esto, podemos comenzar con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de por qué insisto tanto, por qué recalco todo el tiempo la importancia de vender con tu propia personalidad. Quizás te parezca algo evidente, Cecilia, es lógico, es normal. ¿Cómo voy a vender con la personalidad de otro? Evidentemente tengo que ser yo. Bueno, quiero que sepas que en muchas ocasiones, aunque somos conscientes de que lo normal, lo habitual sería vender con nuestra propia personalidad, sin darnos cuenta perdemos esa personalidad. ¿Cómo lo hacemos? Con guiones, con manuales de objeciones, repitiendo como loros frases hechas a respuestas de un manual de una objeción, la respuesta típica a una objeción que me pone el cliente, a contestar frases como ¿caro con respecto a qué? Cuando un cliente me dice esto es muy caro, esto no me lo puedo permitir, es mucho dinero, me estás cobrando mucho, o a repetir frases como Mira, eh, entiendo que te lo tengas que, que pensar, pero la realidad es que a mí me gustan las personas que toman acción y por eso te voy a dar un descuento. Son frases típicas de guiones de venta, de manuales de venta, que pueden haberle funcionado, sí, a aquella persona que los utiliza, que los crea, pero realmente no tienen que ver quizás contigo, no tienen que ver con tu personalidad. Puedes encontrarte en este tipo de manuales, de recursos o de guiones Frases que realmente no tienen que ver contigo, que no dirías tú, que no tienen que ver con tu personalidad. A mí hace un tiempo me dijeron que nunca iba a lograr vender porque era muy dulce y que tenía que ser un poco más agresiva y de hecho me dieron un manual en donde estaban las respuestas a objeciones que mis clientes me iban a poner, ¿no? Como por ejemplo, me lo tengo que pensar, lo voy a consultar con mi socio... Eh, este producto me parece demasiado caro, en este momento no me lo puedo permitir, no tengo el dinero o quiero que me garantices resultados. Realmente las objeciones que había eh, eran reales, sí que mis clientes podían llegar a decirme eso, pero las respuestas a esas objeciones para mí, para aquella Cecilia, eran demasiado agresivas, eran respuestas con las que yo no me sentía cómoda. ¿Qué sucedió? que como me habían dicho que este manual funcionaba, que estas respuestas funcionaban, intenté en una llamada responder con esas frases hechas. Repetí como un loro básicamente esas frases hechas que me habían dado por escrito con las que yo no me sentía identificada para nada. ¿Cómo crees que termina esa llamada? Evidentemente no terminó en venta. No me sentí cómoda diciéndole a mi cliente cosas como caro con respecto a, a qué, o diciéndole cosas como, bueno, entiendo que esto tú no te lo puedas permitir y que no tengas esta cantidad de dinero, pero aquellas personas que sí han invertido dinero en esto, han conseguido esto o otro, realmente me parecía innecesario tener que contestarle de esa forma a mis clientes, tener que eh, pasar de una venta que venía siendo empática, dulce como me habían dicho y de repente transformarme en otra, en otra persona para mí esas respuestas no tenían nada que ver con la charla que yo había tenido con mi cliente anteriormente me hacían sentir ridícula me hacían sentir que era un loro, un actor de teatro que estaba con un guión en la mano y que tenía que repetir al pie de la letra aquello que me habían dicho aquello que en teoría venía ahora y que Tenía que decir sí o sí. Por eso es que insisto tanto en la importancia de vender con tu propia personalidad. Por eso es que insisto tanto también en que no necesitas un guión para vender. Lo único que necesitas para vender es entender cuál es la estructura de la venta. Cuando digo que no necesitas un guión, no quiero decir que la venta no sea estratégica. No quiero decir que no haya un orden para la venta. Evidentemente lo hay. Y evidentemente la venta también es estrategia. Es saber qué preguntar, cuándo preguntar, cuándo hacer silencio, cuándo seguir indagando, cuándo responder, cómo responder, cómo activar a ese cliente para que dé el paso, cómo hacerlo pensar, cómo tocar ese punto de, de dolor, cómo hacerle ver que lo que yo le estoy ofreciendo es lo que está necesitando. La venta, por supuesto que es estratégica, pero no por ello... Tienes que seguir al pie de la letra todo lo que dice un guión. No si entiendes cuáles son las fases que hay una, en una venta, cuáles son los puntos que tienes que ir tocando y cómo tienes que ir cerrando esa llamada de ventas. Por eso también no soy partidaria de trabajar con, con guiones porque lo único que hacen es que te sientas totalmente ridículo, que estés repitiendo lo que está diciendo un papel, que estés repitiendo frases que ni siquiera tal vez suenen a cómo tú hablarías. Yo, por ejemplo, me encontraba con expresiones dentro de este tipo de recursos, de materiales, de guiones, que realmente no tenían nada que ver con, conmigo. No eran la forma en la que yo me dirigía a mis, a mis clientes. Entonces, si estás utilizando hoy en día un guión de ventas, low que puedo recomendarte si no te animas a soltarlo, a dejarlo, que sé que es un paso. Yo también utilicé para mi primera y segunda llamada un guión y pronto me di cuenta que sinceramente no tenía ningún sentido y que ese guión no me llevaba a ningún lado. Pero si lo estás utilizando, si no te animas a largar ese recurso, lo que te pido, lo que te recomiendo, es que al menos lo personalices con tus propias palabras, que no lo copies tal cual que no repitas como un loro exactamente lo mismo que, que dice ese papel, porque te vas a encontrar con expresiones que no son tuyas, con frases que no dirías jamás, con palabras que no utilizarías, con formas de comunicarte con tu cliente que quizás no, no utilices, porque tal vez tienes un lenguaje mucho más fresco, mucho más natural, y ese guión tiene... Un, un mensaje como muy encorsetado en donde hay una distancia entre eh, quien vende y quien compra o tal vez pase todo lo contrario, ese guion tenga eh, una actitud como muy cercana muy de parecer que estamos hablando entre colegas y tú no te manejas así con tus clientes porque eres una persona que le gusta establecer, yo soy un profesional, tú eres mi, mi cliente pero vamos a trabajar bien, pero no somos amigos, esto no es una, una relación de, de coleo entonces quizás tú por tu propia personalidad seas así, quieras dejar esto, esto en claro y a mí me parece perfecto porque cada uno de nosotros tiene su forma de ser, cada uno de nosotros tiene su forma de pensar, cada uno de nosotros tiene sus propias expresiones, su propia forma de comunicarse, su propia forma de trabajar con sus clientes. ¿Y qué es lo que sucede cuando utilizas un guión, cuando eh, repites unas frases que no son tuyas, que te han escrito, que te han dado, que vienen en un recurso, que ha creado otra persona para su propia personalidad? Que luego, si empiezas a trabajar con ese cliente, esa persona se encuentra con otra persona totalmente distinta a la que le había comprado. Se encuentra con que de repente tú eres una persona súper distante, pero cuando le vendiste eras el colega de toda la vida con el que parecía que estaba a punto de irse, de irse a tomar una, unas cañas y ahora no. O se encuentra con que te contrató porque le parecías una persona muy, muy seria y ahora tú lo estás tratando como si fuera un, un colega más y no le gusta. Esto te lo pongo a modo de ejemplo, quizás te parezca un poco exagerado, pero quiero que veas realmente por qué. No te recomiendo bajo ningún punto de vista ¿Vender con un guión? ¿Por qué no te recomiendo copiar frases hechas, respuestas a objeciones? ¿Por qué no, no te recomiendo utilizar manuales de respuestas de objeciones? Porque cada persona, cada vendedor es único, tiene su propia forma de ser, tiene su propia personalidad. Y lo único que necesitas para vender es entender cuál es la estructura de una venta y volcar dentro de esa estructura tu propia personalidad. Eso te hará parecer genuino, empático, te hará conectar con tus clientes. La venta es conexión. Y no puedes conectar si tienes un guión en el que tienes que estar viendo qué es lo que tengo que decir ahora, qué es lo que tengo que repetir en este momento. Así que por eso no te recomiendo nunca vender con guiones, no te recomiendo seguir las respuestas típicas a objeciones, sino que te recomiendo que entiendas cómo funciona la venta, qué es lo que está buscando tu cliente, cuáles son los puntos que tienes que ir tocando, cuál es la estructura de la venta y a dónde tienes que llevar a tu cliente para poder cerrar una llamada de ventas, o una reunión o una videollamada o un encuentro, lo que más te, te guste y cómo sea que gestionas tus eh, llamadas o reuniones de, de ventas, tus ventas en, en definitiva, ¿vale? Por eso insisto tanto en... Vender con tu propia personalidad, volcando dentro de esa venta quién realmente tú eres y no escondiéndote detrás de lo que dice un papel o de lo que dice un manual que ha creado una persona para sí misma, para su propia personalidad, pero que probablemente no encaje con la tuya. Espero haberte ayudado, que te sirva. Si es así, te invito a que me dejes un like en este vídeo, también que me dejes tus comentarios, tus dudas, siempre las utilizo para crear... Contenidos. Si quieres seguir aprendiendo sobre ventas también, te animo a que accedas a libreemprendedor.com barra email y que no te pierdas los correos que envío cada semana con contenidos en los que te enseño a vender precisamente de forma natural, diferente y con tu personalidad. Con ideas que puedes aplicar a tu negocio con tu propia personalidad, por supuesto. Ideas para tomar acción, ideas para empezar. A vender más. Te espero dentro de la lista y también espero que te suscribas aquí a mi canal de YouTube porque me encantará tenerte dentro de mi comunidad y que no te pierdas ninguno de los vídeos que se vienen. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.